he Elaborado este esquema que es muy humilde, por lo menos gráficamente humilde y tal vez un poco pretencioso. Pero intenta explicar cómo funciona a nivel teórico un análisis literario. Y nótese que los análisis literarios se pueden hacer de muchas formas y es una aclaración importante porque tal vez a alguien no le parezca correcto el modo en el que estoy planteando la teoría del análisis literario. Pero sin dudas es que es una forma de hacerlo. Entonces lo que quiero hacer ahora es explicar las partes del esquema. ¿Para qué? Para luego utilizarlo en la práctica. Y voy a ser bastante rápido. Así el video ocupa poco tiempo y es fácil de ver. Entonces, lo primero que tenemos aquí es un lector. El lector hace un recorrido de lectura. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué es su recorrido? Sobre la obra. O el fragmento seleccionado a analizar. Eso es fácil, ¿no? Lector, recorrido de lectura sobre la obra. Dentro de la mente del lector ocurre esto existen estos elementos. La obra no es que esté dentro de la mente del lector, sino que hay una imagen de la obra dentro de la mente del lector. Entonces esa imagen de la obra va a interactuar con distintos elementos que también han de estar dentro a medida que el lector va leyendo la dinámica de lectura lleva a que haya un establecimiento de relaciones entre la obra y estos elementos que están en la periferia luego de que eso pase y a medida que el recorrido de la obra se va cumpliendo de lectura lo que va a pasar es que el lector deberá ser capaz de escribir su análisis pero esto ya es una etapa posterior y allí incluirá la información va a poner una cita y el comentario entonces pondrá información. Cita-comentario y luego repetirá cita-comentario de acuerdo a la forma que le quiera dar al análisis. Por ejemplo, imaginemos que el lector comienza haciendo una introducción de información para su análisis eh, haciendo referencia a la época. Entonces, bueno, claramente aparecen rasgos de época al, al comienzo de su análisis o lo hace para introducir algún rasgo aquí de eh, la obra en particular. Entonces habla de la Edad Media y de la mentalidad de la Edad Media. Eh, puede hablar del Renacimiento y cómo era la mentalidad en aquella época. Cuál era la realidad política, social. Puede hacer referencia a muchas cosas allí. Pero luego probablemente se desplace al movimiento que integra el autor. Si es que integra algún movimiento conocido, ¿verdad? Si no, por ejemplo, puede hablar de la Edad Media o de la Antigüedad. Si no, irá al movimiento, por ejemplo, el Romanticismo o las vanguardias del siglo XX, podría ser. Después podría eh, establecer alguna referencia a la biografía del autor. Pero este no es un orden de desarrollo del análisis. Esto, estas son las posibilidades dentro del análisis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A medida que el lector vaya leyendo la obra, establecerá una relación de estas. Pero pueden darse en cualquier orden. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos con la biografía del autor, ¿verdad? En alguna parte de la obra puede aparecer un rasgo biográfico. Pensemos en La Patria del Soldado de Hemingway. Cuando hablamos de alguien que regresa de la guerra muy joven, sí, podemos hacer referencia a la biografía del autor. Pero cuando hablamos de cómo la madre interactúa con el protagonista, ya ahí hay estrategias de composición de personajes. Personajes, ¿No? La voz narrativa. De pronto tenemos que hablar de cómo presenta Hemingway la tesis de su obra. Entonces lo que hacemos es desplazarnos y decir, bueno, está, acá presenta claramente el problema de eh, la integración social de un individuo. Ahora pensemos que queremos hacer referencia a cómo se expresa el narrador, por algún rasgo de la expresión, que además para hacer eso necesitamos tener la idea de que la obra eh, que trabajamos es la obra en su lengua original. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros eh, vamos a trabajar con una obra eh, que está traducida, vamos a tener que incluir el nombre del traductor, porque ese va a ser nuestro original de trabajo. Nuestro original de trabajo tiene el nombre del autor de la obra original en lengua extranjera más eh, el nombre del traductor que estemos usando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, nosotros eh, vamos a... imaginemos que nos llama la atención, vamos a, a una expresión que nos llame la atención por, en el propio idioma original, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hablar de las estrategias de expresión. Y de pronto aparece... vamos a, a una obra traducida, ¿no? Aparece cómo trataban a las mujeres en la época. Entonces, ¿qué hacemos? Nos referimos a cómo era el rol de la mujer en la época. Y todo eso va a ir apareciendo aquí, en el recorrido de lectura. ¿sí? En el recorrido de lectura se va a la Elaborando, entonces eh, decimos, ah, bueno, esto está bueno para hablar de las estrategias de composición. Otra vez, el personaje. Ah, mirá, claramente acá aparece la tesis. Sí, sí, y esto, esto es típico del movimiento tal. ¿no? Típico del romanticismo. Sí, claro, de la, del siglo XIX, del, de la época de la modernidad. Ajá. Y bueno, y esto se vincula también con cómo era, eh, por ejemplo, no sé, el autor y, y su circunstancia de vida, cómo Baudelaire vivía. Bien, perfecto. Entonces, eh, nosotros en realidad lo que hacemos es desplazarnos como si fuera un reloj. Es una buena metáfora. Es un reloj loco, el del análisis, que se desplaza de distintos elementos, ¿no? Todo nuestra mente. Luego de que, o sea, a medida que vamos haciendo eso, tenemos que ser capaces de tomar apuntes para pautarlo con una estructura similar a la que aparece acá a la derecha. Información, cita, comentario. En realidad, la información sería como la parte introductoria. Luego van, las, van citas y comentarios. Las citas, entre comillas, y con puntos suspensivos. Pero, básicamente, eso es lo que hacemos en el análisis literario. Se combina un recorrido de lectura con unas imágenes que tienen que estar en la mente del... Del lector. Ahora, si me dicen, ah, el profe, pero si yo no tengo información de época, no tengo información de biografía ni del movimiento, no yo qué sé qué son las estrategias de composición, ni tengo idea de cuál será la tesis de la obra, ¿no? la idea central que nuclea todos los procedimientos. O... Nunca, nunca me enteré de qué es una estrategia de expresión, un, no sé, una metáfora o un una comparación, un, una figura literaria como se les llama tradicionalmente, ¿cómo voy a saber hacer eso? Bueno, para eso estamos los profesores, ¿verdad? Para enseñar esta clase de cosas.